Eh, Otra no... Espérate, ¿de qué grupo soy el 10? El, el 10. Ya la he puesto, ya la he puesto yo. ¿Me grabamos? Sí. Comentar si queréis. Sí, sí, está bueno. Eh, Espérate, no es que no encontramos el otro ahora. Está grabando. Ah, está grabando. Eh... ...pues muy simple, que no habéis puesto... Muy visual. ...excesivamente simple... Eh, ...sin embargo en el tiempo no lo habéis puesto nada simple... ...y lo habéis puesto con un minuto 30 segundos... ...cuando lo que quiero que pongáis es MM2.SS... ...en el tiempo de información, de organización, de actividad motora... ...había faltado la actividad motora dentro de objetivos... Eh, ...objetivo, golpear de motores, golpear con el balón a los rivales... ...y esquivar o atrapar el balón, no es un objetivo motor... ...eso es un objetivo de consecución... ...objetivo motor es que es lo que estáis trabajando cuando estáis realizando eso... ...cuando estáis realizando los objetivos de consecución... ...y entonces mantenerse en el círculo también sería un objetivo de consecución... ...y ser el último participante del círculo que es el que consigue la condición de victoria... ...sí podría ser el objetivo meta... Eh, ...los demás, porque son unas cosas que muy se ven fina. unas líneas claro, muy, muy finas, muy chicas... Y sobran esas, esos títulos tan grandes cuando lo que pues, tenéis que hacer, si queréis hacerlo visual, mucho más grande. Ahí la intensidad y las cosas estas, eh, las justificaciones y las calificaciones estas, pues están están bien. Pero yo diría que igualmente pusieseis más chicos los iconos y pusieseis como un sí, poquillo claro, de más texto. Claro, claro. Pero vaya, utilizando las plantillas del 30x3... Sí, sí. Vale. Eh, bueno, pues yo soy Raúl y junto a mi compañero Daniel os pues, vamos a presentar nuestro juego tradicional que es el Un Aquito. Sí, a ver, eh, el principio de todo nos vamos a dividir entre corazones, picas, tréboles y diamantes. Diamante. A ver, el juego consiste en una serie de tres toques en el cual el primero vaya a gritar uno. En el segundo se va a gritar X y en el segundo se va a gritar 2. Bueno, en el tercero se va a gritar 2. En el único en el que podemos golpear fuerte el balón es en el 2. Y si te golpean en el 2, te eliminan. ¿Qué puedes hacer para que no te elimine? Pues o bien coges el balón o bien lo esquivas. Para esquivar solo se puede hacer: o saltar, abrir las piernas, moverse, pero los pies quietos. Ente, saltar sí, perdón, pero me refiero. No te puedes mover estar aquí, no. Solo podéis saltar o coger la pelota. ¿Vale? Eh, vamos. Vamos al pelo. Eh, perdón, perdón. Eso es. Si cogéis la pelota, elimináis al que había lanzado.